¿Sabías que, en varios videojuegos de Super Mario, puedes alterar el número de fuegos artificiales al llegar a la meta? Esto ocurre en Super Mario Bros., su secuela japonesa de Lost Levels, la versión deluxe para Game Boy Color, la saga New y 3D World. En el primero, el último dígito del tiempo debía ser 1, 3 o 6 al llegar a la meta. El número de fuegos artificiales variaba y cada uno añadía 500 puntos. En su secuela ocurría cuando coincidía la última cifra del tiempo y las monedas. En la saga New, en DS y el multijugador de la Wii, se necesitan dos dígitos repetidos en el tiempo. Estos daban distintos premios según la cifra. En otros juegos, son meramente estéticos o funcionan como en el juego original.